Hola amigos, vi un video Donde según eso hay unas huellas de Godzilla Pero me pareció, me pareció interesante Investigar Así que vamos allí A donde Están las huellas Que era más o menos Aquí está Godzilla Footprints Huellas de Godzilla A ver si es cierto, miren Aquí hay una huella, otra, dos, esta que se ve más borrosa, tres, y aquí hay cuatro. Entonces vamos a corroborar si es huellas naturales o hechizas. Bien, miren, aquí hay una, dos, tres y cuatro, cuatro huellas. Pero vamos a ver, a corroborar, vamos a la herramienta de medición de Google Earth, vean, esta huella tiene un largo de 12 metros, ¿sí? vamos a la otra, esta otra huella, vamos aquí, tiene un largo de 11 metros, ahí hay una diferencia entonces vamos a la otra de hecho si se fijan tienen diferentes formas 11 12 11 y 13 metros ya ahí hay mucha mucha diferencia ya y por último esta que es la que más, más se ve esta tiene un largo de 11 metros también, entonces 11, 12 y 13 metros De hecho fíjense Que son muy diferentes las huellas Esta está más chonchita Más cortita Esta está más larga Más delgada Esta pues No se ven los Casi los dedos Más que este, está más largo que los otros por último esta ¿Sí? entonces yo digo que no es, es artificial, es creado por el nombre ahora vamos a ras de piso me metí hace rato a, a todas las demás imágenes y la única que se ve aceptable es la de aquí vamos a corroborar miren ¿Sí? se ve que pues, está escarbada porque si fuera una huella, estaría. Eh, no estuviera así en. ¿Cómo se dice? Plano, pues. Se ve Tuviera relieves así como. Como redondeo. Pero no. Está está escarbada. Aquí hay otra en medio De, de esta isla de, de pasto, pero no se alcanza a ver. Allá, al fondo, se alcanza a ver otra. Pero son, son excavaciones. Vamos a otro punto para que vean. Vamos a así. Es que no, no se alcanzan a ver. Vamos a, a este punto de aquí. Puntito. No, no me deja ingresar. En este sí pero pues no se alcanza a apreciar muy bien las huellas estaría más o menos aquí así la otra más o menos por aquí así en este punto debería de estar pero no se ve ahí al fondo se alcanza a ver la otra en la que sí pudimos ingresar pero nada, no, nada no. No, no se crean eso de que las, las huellas de Godzilla. si <risa> sí me gusta de esta aplicación que pueden verlo así en, en 3D, se ve ese efecto. Es lo único que me gusta de Google. Pero Godzilla no existe. Bien. Ese video tiene muchas vistas. Espero que ese también lo se vea mucho. Desmintiendo que. que, que las huellas de Gozila. Bien amigos, nos vemos en otro video. Cuídense. Bye.